se abrió y se oye una voz. Estamos hablando de puertas dimensionales, de puertas de acceso del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. En ciertos momentos ese cielo se abre y además se oye la voz y desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma. Lucas 9 del 34 al 37. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Está hablando de los apóstoles. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y al que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Fue enviado desde el cielo hacia la tierra. Luego aquí nos hace la comparativa, ¿no? Debemos ser humildes, porque es la única forma de que, siendo como niños, podremos estar con Dios. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 24, 50-52. Y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo Y aconteció que bendiciéndolos Se separó de ellos Y fue llevado arriba al cielo Fue llevado arriba al cielo Desde Betania Desde el monte Moria Ellos después de haberle adorado Volvieron a Jerusalén con gran gozo Si no recuerdo mal creo que a unos seis kilómetros de Jerusalén Toda zona del monte extenso llamado Moria. Desde allí, él se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Juan 1.51 Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Curioso, ¿eh? El cielo se abre para que puedan subir y descender. Interesante, ¿eh? Hechos 1, del 9 al 12. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado... ...y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos... ...y estando ellos con los ojos puestos en el cielo... ...entre tanto que él se iba... ...y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas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 ...una vez más, nos lo está diciendo claramente. ¿Aún no lo entendemos? Hechos 7,56 Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos... ...y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban habló estas palabras cuando lo estaban asesinando. Primera de Corintios 9. Porque según pienso... Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cómo podemos llegar a ser espectáculo a todos ellos? Pues porque nos observan, nos ven. Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios... ...fue abierto en el cielo... ...y el arca de su pacto se veía en el templo... ...y hubo relámpagos, voces, truenos... ...un terremoto y grande granizo... ...recordemos que al final el cielo también se ve... ...abrirá y veremos... ...el arca de la alianza de en el cielo... ...la original... ...porque va a pasar esto... ...el cielo se abrirá... ...ya se puede abrir el cielo que nosotros... ¿Hasta qué distancia podemos ver como humanos? Poca cosa, ¿no? Imaginaos un objeto que es relativamente pequeño y que está a la distancia del cielo, a saber cuántos miles de millones de, de kilómetros de años luz, etcétera, puede estar, siguiendo la constelación de Orión. ¿Cómo podemos ver esto desde aquí? Pues porque el cielo, nuestra dimensión se abre y allí aparecerá. Apocalipsis 21.2. Por cierto, ya veis que una vez más dice, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Acompaña una vez el mismo fenómeno. Apocalipsis 21.2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La Nueva Jerusalén va a descender del cielo de Dios. ¿Y dónde se va a posar? ...en el Monte de los Olivos. La puerta del cielo se abre... ...ese túnel se abre... ...y su otra apertura o su salida en este caso está... ...en el Monte de los Olivos, donde se va a sentar también. Pues bien... ...no sé si con todo esto nos hemos dado cuenta... ...de que realmente... Hay una puerta al cielo Lo dijo Jacob Nos lo recalcó Ron Wyatt hace 30 años y no nos enterábamos tampoco Nos lo ha estado diciendo los profetas en toda la Biblia, nos lo ha dicho Jesús Nos lo han dicho los apóstoles Y nosotros no enterándonos de nada Y diréis, ¿y qué importancia tiene esto? Bien, pues la importancia de todo esto la vamos a desglosar en la siguiente conferencia, y quizás, no sé si va a ser la última o una, hará falta a otra, donde entenderemos el por qué es tan necesario conocer ahora esto. Recordad, una vez más, los plagios de Satanás son la clave de toda la trampa. Pero por algo sucede. Bien, ahora estoy convencido de que cuando abráis vuestras Biblias y leáis los textos con la ayuda de Dios, y con oración, por supuesto, poniendo todo vuestro entendimiento allí, vais a daros cuenta y vais a percibir las cosas con una perspectiva aún mucho más profunda de la que teníamos hasta ahora. Aún hay más textos que no os he puesto aquí adrede, porque los vamos a poner en medio también de unas citas del espíritu de profecía de Helen White, para que nos den más claridad a esos textos bíblicos que hoy he omitido y que nos van a dar un paralelismo entre lo espiritual y lo real una vez más. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido bastante extenso hoy, pero creo que valía la pena este análisis de estos textos para hacernos dar cuenta de que Dios es ...mucho más poderoso aún... ...de lo que jamás podíamos pensar... ...y bueno... ...y justo... ...y él va a actuar y vendrá otra vez... ...y desde luego el espectáculo de su segunda venida... ...oremos para no perdérnoslo en vivo... ...Helen Wayne nos dice... ...orad para ser de los 144.000... ...procurad ser de los 144.000... ...porque este espectáculo... ...¿os lo queréis perder? ...yo no, la verdad porque allí viene mi liberación, la liberación para todo el pueblo de Dios. Pues muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.